Nataka, taka kisha ku yo no yibi ton dios Taton dios sayo shin dios da ta ton yo Kumi' dios ton dios yo sayo shin dios Dasi'na'ka' ka no shin ton yo dios que sabara, diña yo no ni no yo no yo tan yo u baña ton dios tan yo Ombasa ni kuvanya si engante, aingatong. Dios yo, puta, tato kundi no. Tande, ni nibi kuta nora. Tanda tayo nyo no niwi, ni atasi sayo, tayo. Tandi isa kivi, Datayo nyo no nani, Sayora, ora. Tanya nani yo, dalo vas Cuchiñoña, da bañan yo Ni si yo ni ta, ta tivi dios, ni a dios, no ni vi. Ta yo sinanira Juan, ta dios tibira tayo yo ni anda sha ta, yo na yo no on no Ta Juan yo, da Tomora sin ni vi, sha ta yo, shaña Cuchino, candi nara. ta Juan yo kusibimira mira nyo onti noo nya tanda sa kwiti kishira datongora to nyanta shata taku nyo onti tasa kisha kibi kaku huan talo kwiti nijaa takakuta taku nyo onti noo tanyo Tan Ta onti, Ta onti noo joo jee no onti nibi nataku nyo jibi shanya kuchinyo koto na juku jichi baa tata. Takuonyo noo kishara nyojibi yo, tashita kura shinivi, warandi nibi shinti njayo nyobi kuba njashinda tana nibi nyobi yo, ni nako ni na tayo kishara no nyivi na kuna nyomira, tana yo ni nakinara. Tasani kina ni saba na nakini waanya. Ta nara Tanda anibi yo, nanakin duna, sayan dios. Tanibi, nandu saya dios. Nayo, kakushana. ni kakun, tukuna, ni datansina kakuna, Tishin sina. Saji on sina, kunya tuku, kakushana. Tasha aniakoni dios, Cuñando du bi Saya mi Dios. Tatón Dios. Duña Nita Dino. Tashikomira jiki si kunyu ni vi. Tashitakura, Shindi, sindi, livi yo. Tashinindi nindi no, Yan Libini, Nyacomira. Ta mi ñaba acá Dios, cuña komira. La Mira, Pu Sallaya Dios, Ta ta Dino inikura, ini kura. inira Shinti sa noo nyaba. Ta ta kwan Dakuira nyanda Sa taa yoo. Ta dios. Ta nikara Kachilasa Baraji ii. Sinag kakui no ta yoo. Tandisa Ta kano noji Kura. Chi on taaka Kutakui Tishinsi ii. Ta shataku ta yoo. Kachi ta ta ta sha jesu cristo ta Dios, yo chutunda chutun shindisa, ni ra no nyaba yo sha na Tashirandayo, niñiki ni ni bi da Dios. ta shiranda no yo ta sa kisha cristo no yibi yo Tatashira, ñacundainiyo, ñabacano, no yo y ni Dios. Tatashira, ñacundaini yo, ñandaandino. Dañi ni vi, onta con ni na Dios, Shindi no Mina. Ta Jesucristo, Sanara miyo, Yuku Dios, Tandasayo y ni Dios. Si llora sin Dios, Tashin Ibañara, Dañi La Mira, Usayan Dios.